¿Qué tal queridos amigos? Feliz día para todos. Iniciemos este día jueves en la presencia de Dios. Sea este momentico para nuestra oración, para dar gracias, para encomendar nuestra jornada, nuestras actividades. Pongámonos en la santa presencia de Dios. Cada uno agradezca a Dios todas las bendiciones. Digamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hoy el Santo Oral nos presenta a Santito y Timoteo, obispos de la primera generación de cristianos. El apóstol Pablo dedica dos cartas a estos santos obispos, santos apóstoles. Y pues ahí nos da todo el itinerario, todo el, el perfil del evangelizador y del misionero. Vamos a darle gracias a Dios por el testimonio de estos hermanos, de la primera generación de cristianos que con valentía, con esfuerzo, dieron su respuesta al Señor, que nos invitan para que hoy también nosotros respondamos con valentía y con generosidad a la llamada que el Señor nos hace. El Evangelio de hoy, en esta fiesta, San Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Él les decía, la mies es abundante, y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, pasa a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman, deban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa, y si entran en un pueblo y lo reciben bien, Coman lo que les pongan, curen a los enfermos que hay y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues encontramos aquí en este texto de San Lucas, todos los, digamos como todo el protocolo para ir a la misión. Ese envío que el Señor nos hace a todos y que hoy vemos reflejado en el santoral, en la figura de esos dos santos, Tito y Timoteo. Ellos se convierten en esos primeros que responden que también nosotros respondamos según ese ideal y esa propuesta que el Señor nos hace. La mía se escucha, los obreros son pocos hay tanta necesidad. Todas estas crisis, todas estas dificultades que vivimos en nuestra sociedad, en el mundo de hoy, nos piden, son un llamado, un clamor a Dios, para que usted y yo llevemos al mundo el mensaje de Dios. Es urgente, queridos hermanos, que compartamos esta experiencia de fe, este mensaje de paz, este mensaje del Evangelio. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día, queridos hermanos.